Tiempo presente progresivo. Resumen. Video número 6. ¿Qué es el presente continuo? ¿Qué es el presente progresivo? ¿O ¿Qué es el gerundio en español? Muy bien. La Real Academia de la Lengua Española define el gerundio en español de esta manera. Es la forma invariable del verbo que termina en ando en los verbos de la primera conjugación. Es decir, los verbos que terminan en ar como amando, saltando y en yendo o yendo en los de la segunda y tercera. Es decir, los verbos terminados en er o en ir como comer comiendo, leer leyendo, vivir viviendo.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 Hablemos un poco acerca de la estructura del presente progresivo. Vamos a empezar con un sujeto seguido del de verbo auxiliar estar más el presente participio del verbo principal que va a terminar para los verbos que son del primer grupo ar terminen ando y los verbos del segundo y tercer grupo er o ir van a terminar en yendo. Y el verbo auxiliar, bueno, lo, ya lo conocemos, yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, ellos, ellas, ustedes están. Bueno, en resumen, podemos decir que el gerundio de los verbos irregulares se va a formar de esta manera. El primer grupo son los verbos terminados en ar y van a formar su gerundio agregando la terminación ando. Cantar cantando, nadar nadando, saltar saltando, trabajar trabajando. Para el segundo grupo los verbos terminados en er. Quiero hacer énfasis que estamos en este momento hablando de los verbos regulares en la formación del de gerundio o el presente progresivo o presente continuo. Ejemplos beber, bebiendo, barrer, barriendo correr, corriendo, toser, tosiendo y el tercer grupo los verbos terminados en ir que van a tener también la misma terminación yendo. Subir, subiendo vivir, viviendo, salir, saliendo escribir, escribiendo Veamos algunas cosas importantes y muy interesantes del presente progresivo en español. Como mencionamos anteriormente, la estructura va a ser el sujeto más el verbo estar. Este verbo auxiliar va a estar conjugado con cada uno de los pronombres personales y va a cambiar. El presente participio o el verbo principal de la oración, que terminen ando o yendo, Va a ser el mismo para todos los pronombres personales. Y finalmente tenemos el complemento. Veamos el verbo eh, lavar. Vamos a decir yo estoy lavando. Tú estás lavando. Él, ella, usted está lavando. Nosotros, nosotras estamos lavando. Vosotros, vosotras estáis lavando. Ellos, ellas, ustedes están lavando. Ahora, para los verbos que terminan en "-er", como comer, también vamos a tener la única forma de este verbo en presente participio o verbo en gerundio, y va a ser la misma. Yo estoy comiendo, tú estás comiendo, él, ella, usted está comiendo, nosotros, nosotras estamos comiendo, vosotros, vosotras estáis comiendo, ellos, ellas, ustedes están comiendo. Y dentro del tercer grupo tengo el verbo subir. En presente participio o en gerundio nos va a quedar yo estoy subiendo, tú estás subiendo, él, ella, usted está subiendo, nosotros, nosotras estamos subiendo, vosotros, vosotras estáis subiendo, ellos, ellas, ustedes están subiendo. Ahora quiero que hablemos un poco acerca de la formación del gerundio. El gerundio se forma añadiendo ANDO a la raíz de los verbos terminados en AR. Y vamos a añadir YENDO a la raíz de los verbos terminados en ER o IR. Ejemplos. Vamos a empezar con este primer grupo, grupo A, de los verbos terminados en AR. Ahorrar, ahorrando. Amar, amando. Ayudar, ayudando, bailar, bailando, besar, besando, borrar, borrando, buscar, buscando, caminar, caminando, cantar, cantando, cocinar, cocinando, comprar, comprando, enseñar, enseñando, Escuchar, escuchando, estudiar, estudiando, fumar, fumando, hablar, hablando, llamar, llamando, llegar, llegando, marcar, marcando, mirar, mirando, nadar, nadando, necesitar, necesitando, pagar, pagando, Pescar, pescando y pintar, pintando. Algo que quiero mencionar es que existe eh, un gran número de verbos regulares que terminan en AR. Podría decir que este es el grupo más grande comparado con los verbos que terminan en ER o en IR. Tenemos a continuación el grupo B de los verbos regulares terminados en ER. Yo tengo absorber, nos va a quedar absorbiendo y aquí tenemos un dictongo, IE, yendo. Aprender, aprendiendo. Barrer, barriendo. Beber, bebiendo. Comer, comiendo. Cometer, como cometer un error, cometiendo. Comprender, comprendiendo. Conceder, concediendo, correr, corriendo, deber, debiendo, esconder, escondiendo, meter, metiendo, prender, prendiendo, proceder, procediendo, prometer, prometiendo, romper, rompiendo, Sorprender, sorprendiendo. Tejer, tejiendo. Temer, temiendo. Toser, tosiendo. Vender, vendiendo. Tengo ahora el grupo C de los verbos regulares terminados en IR. Ejemplos. Abrir, abriendo aburrir, aburriendo, aplaudir, aplaudiendo, asistir, asistiendo, combatir, combatiendo, consumir, consumiendo, cubrir, cubriendo, cumplir, cumpliendo, decidir, decidiendo, deprimir, deprimiendo, Describir, describiendo. Descubrir, descubriendo. Discutir, discutiendo. Dividir, dividiendo. Escribir, escribiendo. Escupir, escupiendo. Exhibir, exhibiendo. Existir, existiendo, imprimir, imprimiendo, partir, partiendo, percibir, percibiendo, permitir, permitiendo, pulir, puliendo, recibir, recibiendo, vivir, viviendo. Ahora quiero que prestemos especial atención a los gerundios de los verbos irregulares. Ahora tenemos el grupo D, los verbos acabados en IR, que en presente tienen un cambio vocálico de E a I o de E a I. Modifican también la vocal en gerundio, es decir, vamos a tener un cambio de E a I. Empezamos con estos ejemplos. Adherir, adhiriendo. Vemos en color rojo adherir, la E. Adherir va a cambiar a adhiriendo. Bendecir, bendiciendo. Contradecir, contradiciendo. Convertir, convirtiendo. Corregir, corrigiendo decir, diciendo, derretir, derritiendo, divertir, divirtiendo, elegir, eligiendo, freír, friendo, herir, hiriendo, hervir, hirviendo, impedir, impidiendo, Intervenir, interviniendo, invertir, invirtiendo, maldecir, maldiciendo, medir, midiendo, mentir, mintiendo, pedir, pidiendo, pervertir, pervirtiendo, predecir, prediciendo, Preferir, prefiriendo. Prevenir, previniendo. Reelegir, reeligiendo. Reír, riendo. Reírse, riéndose. Rendirse, rindiéndose. Reñir, riñendo. Repetir repitiendo, seguir siguiendo, sentir sintiendo, ser siendo, servir sirviendo, venir viniendo, ver viendo, vestir vistiendo. Grupo E. Los verbos acabados en er o ir que en presente exigían un cambio vocálico de o a u modifican también la vocal en gerundio de o a u. Ejemplos. Poder, pudiendo. Aunque esta forma del verbo poder en presente progresivo, pudiendo, tiene una conjugación especial, digámoslo así. No es muy común encontrarla como estar pudiendo, sin embargo aparece en algunas construcciones gramaticales. Cuando yo digo, la policía no impidió el robo pudiendo hacerlo. Dormir durmiendo. Morir muriendo. F. Si la raíz acaba en vocal, la I de yendo se convierte en una Y. Ejemplo, creer, creyendo, caer, cayendo, contraer, contrayendo, leer, leyendo, oír, oyendo, poseer, poseyendo. Proveer, proveyendo, recaer, recayendo, traer, trayendo, releer, releyendo, sustraer, sustrayendo, ir, yendo. Grupo G. Los verbos terminados en huir. Vamos a ver el cambio. ¿Qué va a ocurrir en estos verbos? Iniciamos con atribuir, atribuyendo. También vamos a tener la terminación yendo. Concluir, concluyendo. Construir, construyendo. Contribuir, contribuyendo. Destruir, destruyendo. Distribuir, distribuyendo excluir, excluyendo, huir, huyendo, incluir, incluyendo, influir, influyendo, instruir, instruyendo, sustituir, sustituyendo,